Buenos días, gente ¿Eh? Qué día más bueno, ¿eh? Para estar en la cama acostado Qué día más bueno Mirad ¿Sabéis cómo le llamo yo a esto? ¿Eh? A esta niebla La calima manchega ¿Vale? Sí La calima manchega, mirad Mirad qué niebla más buena Para salir con la bici Y reventarte, ¿eh? Nada, os voy a enseñar dos bajadas que hay ya que son conocidas pero yo particularmente no las he hecho nunca y una de ellas creo que tiene chicha luego está viendo también que hay otra senda que esa creo que la hacen los andarines y a lo mejor si se me tercia la voy a hacer, voy a intentar hacerla, entonces nada, vamos voy, voy para allá y, y si seguís viendo el vídeo, la veréis ¿vale? venga Bueno, aquí está la bajada Mirad qué, qué espectáculo de paisaje eh, No llevo protecciones ni nada, eh O sea que voy al pelo Vale, por aquí Decir que esta bajada no la he hecho nunca Es mi primera vez Vale, le vamos a dar al tour porque supongo que habrán escalones de subida mira <risas> mira qué guapa qué zona más guapa chaval bueno pues esta bajada te baja abajo al embalse aquí hay un embalse que hay aquí por donde pasa el sur el Júcar, después de no me acuerdo cómo se llama el embalse Vale. esta es una bajada para bajarla tranquilo vale y más si no llevas protecciones y más si no llevas protecciones Aquí, aquí nos abrimos la dejamos caer. Bien. Esta bici se va frenando, entonces no hay que frenar mucho. Con el trasero solo. Un poquillo. Además. Esta bajada es para no ir haciendo el cabra. Ahí, porque aquí, oh. y ahora si un poco levantado, lo tengo que bajar. Ahora. Ahí se saltete, se puede marcar aquí un saltete. Supongo que esta senda se utilizaría antiguamente para bajar al embalse <coughs> a coger agua y... ¡Mira, mira qué guapo! A ver. Oh. ¡Epa! ¡Ah! Hay ha dado un chantazo. en un pico de piedra, macho como me duele los llantazos de los huevos también es que me he querido marcar ahí un medio salto y he caído justo en la piedra aquí ya esto es sendeta Está... aquí ya sí que la podéis dejar correr eh. del rollo 70 metros santuario de la Cris. Vale, vamos a ir a la cruz primero, ¿vale? A ver... Vale, vamos a ir a la cruz, la vemos Y, y ahora volvemos Por la senda Está a 70 metros Ah, vale, está aquí Pues la cruz La cruz de, del rollo no te creas que la cruz del rollo, el que haya hecho la cruz. <coughs> Por aquí hay senda también. Que supongo que enlazará. Mira, chavales. mira. Esto, esto, esto, estas cosas son. Estas cosas son vida, mirad Mirad el embalse Guapísimo, eh Guapísimo, mirad Ah, vale, esa senda Esa senda supongo que bajará ahí Y podrás subir allí, creo A, a esa A esa mocheta En base del mominar Vale Guapísimo Bueno Vamos a seguir, va no quiero que se haga el vídeo este muy largo Ahora la cruz Del rollo Es una, una verdadera obra de arte Vale ¡Epa! ¡Epa, ¡Epa! Paso aquí, vale. Vamos a respetar las sendas. Venga, y dirección al santuario. Está guapa Vamos <ríe> a dar aquí ¿Eh? ah, por aquí, por aquí Iba yo para el barranco Claro, yo es que Quería atajar Vale eh, Vale, aquí Un corto aquí, o sea que Supongo que será por aquí Qué pasete, oh, qué pasete aquí. Tenía que haber abierto aquí, tenía que haber abierto aquí. Ahora aquí vamos a ir con cuidado y buena letra. Y oh, no te creas que la metes tan bien. Sí. Aquí, vale. ¡Epa! y bueno, vamos a intentar no poner ya pie en el suelo. Creo que he pinchado en la rueda trasera, he pinchado. Y vamos a intentar no poner pie en el suelo y aquí ya tengo que ponerlo porque está el pedrusco este que supongo que habrá caído vamos a ver si sí puede ser que haya pinchado un poco el pedrusco este vamos a poner aquí ahí está vale y aquí sería por aquí por la derecha llevo guantes macho. <coughs> Me pincho todo vez. Yepa. Lo que... <coughs> Epa. Creo que voy bien. a creo que se me está haciendo el vídeo largo de cojones bien, bien ahí puedo decir que no he puesto pie A ver, supongo ya que la bajada esta va a tener curvas muy cerradas. Entonces, oh, me han dado ahí la, la horquilla por no pinchar una piedra. Venga oh. oh. ahí, aquí hay que abrirse ahí. Voy a mucho tiempo sin salir sin hacer bajadas de estas Ay. no puedo, macho, a derechas se me da como el culo, macho y es muy técnica ¿eh? hay que venir muy entrenado en las curvas muy entrenado Mira qué iglesia más bonita, qué ermita. Ermita o iglesia. Se queda de mal. Esto es lo bonito de los pueblos. Este es antiguo. Hay que tener algún derrumbe porque. el Cristo de la vida Mira, la habitación de recuerdo la gente se ve haciendo aquí como en cortes Dejan... Dejan obsequios Dejan obsequios Para que le traiga suerte promesas que hace la gente y cuando las cumple pues trae el, el, el objeto creo que ha hecho la promesa bueno chicos, segunda hojada por lo que he estado viendo esta baja como por un camino romano. ¿Vale? Aquí nos abrimos vale bien Yo los frenos muy alto que macho esto ya lo llevaba flojos un poco más de de recorrido esta bajada es técnicísima técnicísima ¿eh? porque llevan aquí los frenaguas estos y ojito, eh, que hay alguno que te da como este, ¿eh? ¿Te piensas que te va a dar el motor? O que se te va a parar la rueda de delantera y vas a caer de morro. Oh. Joder. Joder ahí se transmite De todas maneras tenemos que mirar para adelante siempre. Siempre hay que mirar. 3 metros adelante y memorizar es que cuando llevas tiempo sin salir el memorizar es lo más difícil ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! joder me cago en su calavera, eh ojo, ojo, eh Vale. Hay otra otra por aquí, había ahí Vaya. Por aquí han ido los caballos, en serio. Caballo o un burro. ¡Oh! Chavales. Guapísima, eh. Esta sí que tiene un nivel. Yo creo que, porque como va a unir con, con la parte final de la otra Y la parte final de la otra estaba muy sucia y es muy difícil Con esta parte de aquí Y la de arriba y la de abajo ahora Yo creo que esta se hace más difícil Es decir que es más corta Porque la cogemos un poquito más baja Que la otra veis aquí ya unimos con, el, con la otra fijaros una cosa que no me acuerdo ya de las curvas de estas que las he bajado una vez vale. Voy a bajar por aquí recta Muy frenado, entra, entra muy frenado. Luego no, es que no me he traído rodillera porque pensando que esto iba a ser hoja, pero no, no. A ver, aquí, aquí no veis aquí me tenía que haber abierto hay que abrirse por aquí encima pero no la veo al no verla te abres por ahí por encima y la pasas Uy, es que el lado derecho no es el mío fuerte estuviera aquí Luis se hacía todas las curvas el cabrón. Tiene un nivel de triar muy bueno. ¿Sabes? ¡Guau! Vale. ¡Uy! Wow. Oh, que descontrol Clavar el dedo con el pomo, por intentar meterme por aquí. Casi me la hago. ¡Oh, Dios! ¡Qué dureza, eh! ¡Qué dureza de bajada, macho! Oh, es muy dura, eh! Me duele las manos, una cosa bárbara. Quiero descansar un poco, eh. Bueno, hay aquí salía me.